Le entregalo, entrégalo, regalático, yeah. mi máquina. Yo salgo hoy, va que yeah. yo tengo. todo. la discoteca hoy, me la parte todo dos. que que que que anden duros. yo quiero salir conmigo, pero yo lo disimulo. No puedo. I'm yeah.